Explique el programita que tenemos para mañana y aún el domingo, y luego, pues continuamos. Sigan de pie, sigan de pie, no se sienten. Sigan de pie. De pie. Ok. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos se alegran por esta juventud? Amén. Dese lo más fuerte al Señor, amén. Aleluya. Hermanos, este, después del servicio, lo vamos a ir allá abajo, toda la juventud, y tenemos los chaperones pendientes uh, de, de su grupo. Pero mañana el programa es así, vamos a estar aquí orando de 8 a 10. Después vamos a tener un devocional, lectura devocional y después vamos a tener de 10 en adelante conferencias donde las muchachitas, las jovencitas se van con sus conferencistas. Una conferencia la va a dar hermana B, otra conferencia la va a dar nuestro hermano Frankie y después vamos a unir los dos grupos después de las conferencias, tipo una, una y media, dependiendo. Vamos a unir con una enseñanza de parte de la hermana Miriam a asunto de la guerra espiritual. Y después el, el almuerzo, receso y de nuevo acá a las siete en punto. Amén. Y después el domingo vamos a tener una conferencista por hermana Bezabé. Va a dar una conferencia durante, eh, el, durante la escuela dominical para toda la juventud. Ya hablamos con el hermano Andy y va a estar muy bonito. ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén? Así vamos a continuar con el programa. Entonces, bueno, ya hemos escuchado, eh, tenemos algo bueno, ¿verdad? Dele gracias a Dios que esta iglesia tiene su templo donde aquí nadie nos vota, nos apaga la luz, nos dice nada. Pero esto es para la gloria y la honra de Dios y para que ustedes lo disfruten. Así que para mí es un placer dejar con ustedes al predicador de la ocasión, Frankie. Amén. Oye Señor. El apellido me lo dice él. Aleluya. El Señor me lo bendiga, amados. El Señor me lo bendiga. Aleluya. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Estamos agradecidos de poder estar aquí en esta preciosa noche. Aleluya, queremos darle gracias primeramente a Dios por esta gran oportunidad. Queremos darle gracias a nuestro hermano Doug, thank you, eh, a la juventud, a nuestro hermano Joshua, a la directiva, por ver a bien uh, de poder estar aquí con cada uno de ustedes. Eh, no vengo solo, ando bien acompañado, ando con la mujer más bella de mi mundo, mi esposa Betsabe Solano. Le... Aleluya. Quise traer a. Uh, a mi hijo pero esta vez no se pudo pero para la próxima si Dios permite lo tendremos con nosotros eh, Lucas Gray le mando un saludo a cada uno de ustedes nuestros pastores Raúl y Bárbara Santana que sabe que estamos en ese lugar le mando un saludo a ustedes y estamos agradecidos de poder estar aquí aleluya dile que está a tu lado te ves bien aún con tu máscara Parece que esa persona no te escuchó. Dile a la otra persona, te ves mejor con esa máscara. Aleluya. Dios es bueno, amado. Yo sé que este fin de semana va a ser un fin de semana glorioso. A donde el Señor se va a manifestar. A donde el Señor va a libertar. A donde el Señor va a transicionar. A donde el Señor va a liberar. Pero sobre todas las cosas a donde queremos sentir la presencia de Dios No solamente sentirla, escuche bien No solamente sentirla sino este, caminar con ella y vivir en ella Porque hay una gran diferencia sentirla a quien habitar en ella Y es una de las cosas que nuestra generación debería anhelar todos los días de nuestras vidas de Anhelar vivir en su presencia ¿Cuántos dicen amén? Eh, quisiera eh, que ustedes busquen su Biblia en el libro de Mateo capítulo 25, honro al pastor de la casa la primera dama que la vi por allí les honro, aleluya, les bendigo en el nombre de Jesús el libro de Mateo capítulo 25 estaremos considerando el versículo 1 al 5 escuche bien, quiero hacer algo diferente eh, quiero dividir lo que es la historia en cual el tema que ustedes han escogido me quiero sumer, someter al tema que ustedes han escogido pero quiero dividirlo en, en dos en dos, este, en dos este, um, perspectivas diferentes y de las perspectivas hoy quiero que usted entienda bien para que mañana pueda entender el punto que hemos tratado de llevar entre estos dos días amén lo tenemos amado Mateo 25, versículo 1 y de adelante La palabra se lee para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia que está en Victoria dice Amén, Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a, Dios, a diez vírgenes, perdón Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al Esposo Diga conmigo, cinco de ellas Eran prudentes Y cinco Insensatas Escuche bien, dice Las insensatas tomaron sus lámparas No tomaron consigo aceite Mas las prudentes tomaron aceite En sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y tratándole, perdón Y tardándose el esposo Escuche bien cabecearon todos, todas Y se durmieron Y tardándose el esposo This is keyword right here y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas... Y se durmieron. Padre, te damos gloria, te damos honra. Tu presencia ya está aquí, Jehová. Eres palpable, Jehová. Te damos gracias, Señor, por tu atmósfera gloriosa, poderosa, donde sabemos que tú harás cosas grandes, Señor. Yo te pido que te manifieste, Señor, desde aquí al frente hacia atrás, de mi izquierda a la derecha, Jehová, Señor. Pero que cada uno salga, Jehová, Dios mío, sumergido en tu presencia. Una mente transformadora, un corazón cambiado, una visión clara y oídos afinados. Guarda mi corazón y mi mente de siempre darte toda la gloria y toda la honra. Y la iglesia que está en victoria dice: Amén. Dígale que está a su lado que no te roben la visión. I'm getting a little old, guys. I got to use my glasses now. Jesus Christ. <ríe> Aleluya Escuche bien En un, un autor en un momento dado declara Si te dieras cuenta Que tan poderosos son tus pensamientos Nunca tendrías pensamientos negativos Si te dieras cuenta Cuán poderosos son tus pensamientos Nunca tendrías pensamientos negativos Mateo declara de esta manera, dice ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Una de las cosas que yo quiero que usted entienda en esta parábola que Jesús está declarando en el libro de Mateo. Cuando está hablando de las diez vírgenes, las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Eh, cuando hablamos de insensatas, alguien que no tiene aclaración de su visión alguien que en otras palabras está viviendo una vida una vida confusa, una vida que no tiene aclaración entonces cuando algo que yo quiero que usted entienda que el enemigo es experto a tratar de quitarle la visión que Dios ha depositado en su vida una de las cosas que la ciencia estudia y nos enseña que hay una palabra que yo quiero que usted se aprenda hoy que es amigo diga conmigo a la amígdala es pues el principio El principal nuclear de, control, de controlar De las emociones y sentimientos En el cerebro Esta, esta parte del cerebro esta, Este uh, músculo mejor dicho Es lo que controla las emociones Es lo que controla los sentimientos En el cerebro No solamente controla Los sentimientos del cerebro Y las emociones Sino a sí mismo eh, nos trae la respuesta de satisfacciones o miedo, escuche bien dice sus conexiones no solo producen una reacción emocional sino que debido a su eh, vinculación con el lúpulo frontal también permite que la inhibición de conductes, escuche algo que yo quiero que entender todo el francés que le acabo de leer es que ese músculo es algo algo que es bien importante en el ambiente espiritual el enemigo en el tiempo que estamos viviendo lo que está usando para borrar para cancelar la visión de la juventud de los de la dama de los caballeros es tratar de entrar en los pensamientos de la iglesia por eso la biblia dice en el libro de efesio dice esta fue esta pelea no es contra carne ni sangre dice contra gobernadores de las tinieblas contra principado algo que yo quiero que usted entienda cuando el infierno o cuando Pablo está hablando en el libro de Efesio, está hablando de un gobierno organizado está hablando de alguien un grupo de tinieblas que viven bajo una organización y viven de día y de noche para cancelar la palabra que Dios ha declarado en su vida Por eso yo quiero que usted entienda algo uno de los principios que este tiempo tenemos que vivir es guardar nuestros corazones Guardar nuestros corazones ¿Por qué? Porque ahí es a donde habita la emoción la emoción del hombre es Ahí es a donde habita el principio de la reacción De lo que recibe y de lo que da Por eso dice la Biblia Que de la abundancia de que del corazón habla la boca ¿Por Porque sabe que todo lo que tú retienes en tu mente Es todo lo que tú reflejas hacia afuera y ahí amo Go Samuel. Por eso es que usted tiene que notar algo: que cada vez que usted habla con alguien, usted puede, deten, puede este, ver lo que detiene adentro de su corazón. Con solamente hablar con ellos cinco minutos, usted sabe el pensamiento de ellos: si está en un pensamiento de victoria o está en un pensamiento de derrota. Entonces, qué viene pasando que el enemigo comienza a usar la mente. La mente está conectada a los ojos y está conectado a el oír, el afinar nuestros oídos, aclarar nuestra visión. Su so, el enemigo es all in your business. Se mete en todo tu negocio. Comienza a meterse en su pensamiento y comienza a poner dardos en tu pensamiento. No eres suficiente. Mira, Tú has fracasado, nadie te da valor, nadie te ama. Y comienzas tú a visualizar mentiras y convertirlas en verdad cuando son mentiras. Y amo Gozamue. Entonces cuando comienzas tú a creer palabras que no son tuyas, sino son mentiras del diablo, la Biblia dice que él es padre de todas. Usted lo conoce. Por eso es que cada vez todo lo que él diga, no se lo crea. Pero vivimos bajo un pensamiento A donde creemos más Lo que dice el enemigo A lo que dice Dios Miramos que comenzamos a creer Los pensamientos del enemigo Nos comenzamos a amarrar a Aferrar a los pensamientos Que tú el enemigo ha plantado Y comienzas a visualizar Tus derrotas Pensando que nunca vas a alcanzar Lo que Dios te ha declarado Él es bueno a robar Tu visión, por eso la parábola nos enseña que Se encuentran cinco mujeres Y otras cinco mujeres Unas prudentes y otras Insensatas, las Insensatas eran aquellas Que siempre dejaban todo A lo último, Y amo Godena Que viene pasando, se encuentra aún A un sacrificio Bien importante, a donde había. Habían dos personajes Uno que se llamaba Caín Y el otro que se llamaba Abel Dios le dice tráigame sus adoraciones Uno le trae una adoración Y otro le trae otra adoración Pero dice la Biblia Que Dios le agradó La adoración de Abel Pero no dale Caín ¿Por qué? Porque Caín dejó todo para último Cuando Abel preparó su adoración Tu adoración no es algo que tú preparas a tu adoración es algo que tú vives. You cannot worship something that you don't know. No puedes adorar a algo que tú no conoces. Por eso tenemos gentes en nuestras iglesias que no saben qué decir. Oh, I'm que se cansan Y lo mismo es lo constante Y lo constante Y lo constante Entre más yo lo conozco Más me enamoro Y entre más me enamoro Más yo lo adoro. Habrá por lo menos cinco personas En este lugar Que pueda decir Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Ven para acá Salmo Jehová es mi pastor. Y nada me faltará alguien que diga estoy enamorado de él, estoy enamorado de él, lo amo, estoy enamorado de él. No puedes adorar algo que tú no conoces. Entonces en medio de esos dos tránsitos el enemigo quiere cancelar y robar la visión que Dios ha establecido desde la eternidad para usted. Hey, hey, hey. miramos que estas mujeres comienzan a preparar todo para después diga eso no es para después this is for right now let's not play church Oh, this is for right now you chose the team this is not my fault usted cogió el tema no fui yo This is for right now. Oh, I might go pray. No, no, this is for right now. I might have a time today for God. No, this is for right now. Esto es para ahora, esto no es para mañana. Y algo que usted tiene que entender: el enemigo no te ataca para tu futuro, el enemigo te ataca para tu presente. Pero tú quieres adorar en tu futuro y no manifestarlo en lo presente. You ain't gonna like me today, but I'm still preaching. Entonces, ¿qué viene pasando? Que estas mujeres están viviendo en un futuro sin abrazar el presente. Entonces el enemigo usa escuche bien el enemigo usa el pasado para atacar tu presente para que nunca alcances tu futuro Dios te habla en tu presente para que alcances tu futuro y te olvides de tu pasado I wish I had in the house. Por eso a mí no me importa lo que hablen de mí, porque nueva criatura soy en las manos caí siete veces. Pero siete veces, yo vengo a hablar con alguien en esta noche que tal vez te sientes que la gente te ha abandonado, te sientes que nadie te ama, te sientes que la gente se ha olvidado de ti. Pero hay uno que se llama Jesús de Nazaret que puede romper tus cadenas, que te puede ser libre que puede cancelar todo decreto del infierno alguien que grite gloria a Dios so we embrace our past listen carefully we embrace our past, abrazamos nuestro pasado y lo traemos a nuestro presente y borramos nuestro futuro usted no ha hablado con alguien que siempre está en pelea, siempre está en guerra, siempre está derrotado. Si usted le habla en un mes están las cosas peores. Porque comenzamos a hablar cosas negativas cuando el poder de la palabra está en lo que tú dices por eso es estas mujeres se encuentran peleando en qué hacer en el tiempo que estaban en el momento aquellas mujeres prudentes dicen no podemos esperar para mañana lo que se puede hacer ahora entonces, ¿qué le quiero decir con esto, amado? Que Dios te viene a recordar hoy, Dios te viene a decir hoy que el enemigo siempre va a tratar de cancelar lo que Dios está establecido. Por eso es que cuando Dios te habla cuando Dios te habla, sometimes it make no sense a veces no tiene sentido lo que Dios te dice porque Dios te está hablando en un futuro porque Dios es un Dios eterno al Dios ser un Dios eterno Dios te habla en lo que Él ya ha visualizado Por eso usted tiene que entender El enemigo siempre va a tratar De amarrarte, va a tratar De amarrar tus pensamientos Y aquí hay jóvenes, aquí hay Gente que llevan meses Peleando con sus pensamientos Diciendo Dios hasta Cuando, entonces qué viene Pasando, que Dios comienza A tratar de aclarar tu pensamiento pero Tú le comienzas a poner atención a, a todo lo que está sucediendo a tu alrededor y te olvida de lo profético que Dios te ha hablado a tu vida. Yo vengo a decirle a alguien hoy: hoy tú te tienes que despertar. Thank you for the two that say amen. Today you gotta wake up tenemos que despertarnos porque dice la Biblia que se comenzaron a cabecear comenzaron a caer en sueño y el comenzar a caer en sueño comenzaron a dormirse nunca le ha pasado a ustedes que pasan una noche completa dormida pero cuando se despierta se sienten cansados Usted dice qué fue lo que sucedió Me siento fatigado Me siento cansado Siento que toda la noche he estado peleando Siento que en el ambiente espiritual Las cosas como que no están alineando Siento que mi mente no está aclarándose Entonces Jesús le está diciendo A, a, a, a, los, a los discípulos En medio de esta parábola Vamos a ver momentos Lo que tú ves no es lo que es Sino lo que yo hablo es lo que es por eso es Escuche bien Había un David Que cuando vio el Goliat Tal vez en su mente Dijo ¿Sabes qué? No sé cómo lo voy a hacer Pero Dios ya había declarado La cabeza de Goliat En las manos de David Por eso Había un Moisés A donde se encontraba Al frente Del Mar Rojo En su mente Decía No lo voy a alcanzar Pero Dios ya le había declarado Que él iba a ver al faraón Hundirse La visión Que tú estás viendo ahora Él es la la que el enemigo te está tratando De poner para tú no poder Alcanzar lo que Dios te ha hablado pero yo Vengo a hablar con alguien esta tarde Ni lo alto ni lo Bajo te va a separar Del amor de Cristo Toda batalla Que ha estado peleando en estos Últimos veces que siente, Señor esta depresión Esta soledad Este momento de dificultad Que siento que no los Voy a lograr Parece que todo está cancelado Siento que nunca lo voy A alcanzar, me estoy volviendo Loco, pienso que todo En mi mente se está borrando Pero tengo Un mensaje de parte del cielo Tu mente se aclara En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Lo que estoy viviendo No es lo que Dios quiere Para mí ¿Un pensamiento tiene valor o un pensamiento tiene destrucción? Si sí, sí, nuestros pensamientos son bien peligrosos, diga conmigo son peligrosos. Porque cuando tú comienzas a caer en un sueño y comienzas a soñar. Y te sientes como José Que la gente no cree en tus sueños Dios nunca le dijo a su hijo José Que la gente creyeran en sus sueños Él le dijo habla el sueño La Biblia nunca dijo te van a creer Los sueños que Dios te dieron son para declararlo Aunque la gente no te crea pero porque miramos que la visión o el sueño es demasiado grande a la capacidad que yo tengo, no contamos nuestros sueños. Entonces nos convertimos en gentes insensatas. Cuando todo el mundo se está preparando un día llegará mi I'm next one day. Un día llegará mi tiempo. El tiempo es ahora. Oh, un día llegará mi momento No el momento es ahora Entonces ¿qué viene pasando Que cuando comenzamos A pensar que el sueño Nunca se va a desarrollar Porque siempre tratamos Escuche bien We always try to impress God But what we know Siempre tratamos de impresionar a Dios Por lo que nosotros sabemos cuando Dios no quiere ser impresionado por lo que tú sabes Él quiere ser impresionado con tu fe A donde yo estoy ahora, escuche bien A donde yo estoy ahora y todo lo que he alcanzado Las cualidades, el resumen que tengo No es para impresionar a Dios Lo que impresiona a Dios es que cuando no sé cómo lo voy a hacer Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la fortaleza mayor viene de mi fe, entonces si no tengo fe no tengo visión y si no tengo visión no tengo propósito la palabra puede ser declarada escuche bien iglesia la palabra puede ser declarada pero si tú no agarras esa palabra yes, y la haces tuya y la crees nunca vas a ver el propósito de Dios no es que tú te has atrasado escuche bien es que tú lo has pausado mis hijos no regresan no a dónde está tu fe mi esposo, mi esposa, no, no. ¿A dónde está su fe? Nunca voy a llegar a la universidad. No, ¿a dónde está tu fe? Tu fe es la herramienta más poderosa que Dios te ha entregado. Pero solamente la ponemos en activación cuando estamos en un culto como hoy. Oye a los 14 people. No cierreme la puerta para que no se me sigan yendo. Entonces, escuche bien. Cuando nosotros activamos la fe, solamente escuche bien. La que activamos la fe en este momento, como este culto que estamos, ponemos a un Dios grande en unas paredes pequeñas. Tenemos una visión grande con una expectativa pequeña. It's too much, but it's all right. entonces al tener una expectativa pequeña pon a un Dios pequeño que no alcanza jamás en esta tierra por eso yo dije entre más tú lo conoces más tu visión se expande por eso, yo no entiendo cómo puede ser posible. I'm sorry, I'm gonna tell you like it is. I don't understand how you've been in church five years and you still don't know God. Estamos en la iglesia por tanto tiempo y todavía no conocemos quién él es. Conocemos un Dios del vecino, pero no un Dios propio. Porque mi vecino adora, yo voy a adorar. Porque mi vecino glorifica y danza, yo voy a danzar. Cuando Dios está llamando a tener convicción, diga conmigo convicción. La Biblia dice, fue la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Entonces dice, pues la certeza. I have certainty that it's going to happen. Tengo, tengo certeza que va a pasar Y tengo convicción Si yo le pregunto a usted Dios te va a regalar una casa Y tu finanza no es equivalente A lo que Dios te va a regalar Tu convicción y tu certeza Se veía activar No porque el hombre lo dijo Sino porque Dios lo habla Dios siempre se va a mover En lo imposible Si tu familia está pasando Por un momento imposible Dios lo va a hacer Si tu comunidad está pasando pasando por un momento difícil Dios lo va a hacer yo quisiera tener a alguien que diga yo tengo fe que yo sé que Dios lo va a hacer con esta casa, con esta juventud con estos matrimonios con esta dama, con los niños con los caballeros, con los líderes vamos a ver su promesa entraron en un sueño grande esperando esperando el esposo, they were not waiting for a boyfriend or a girlfriend. <laughs> Something that I had to learn, y disculpe que estoy hablando inglés, es que estoy tratando de alcanzar a la juventud. One of the things that I had to learn, as soon as I got married, you can never be late. <laughs> I got some sisters and some brother, yeah. Can never be late. <risa> nunca puedes cuando eres novio o novia puedes llegar tarde porque no hay un pacto pero cuando tú tienes un pacto no puedes llegar tarde ¿Por qué? porque el pacto está contigo y nunca te han dicho yo me estoy alistando y si no estás listo cuando yo me va y te quedas no mira a su esposo, a su esposa para que no se enoje, entonces cuando Jesús está diciendo, dice que se comenzaron a cabecear y se durmieron, escuche bien dice que ellos estaban esperando a su esposo, una de las costumbres judías es que cuando el hombre se va a casar con la mujer, la mujer la mandan a una cabaña a donde la mandan con una antorcha prendida y por tres días ella no puede dormir y tiene que mantener esa antorcha prendida. Now I'm gonna tell you how much you love your fiance. Yeah, you don't like him too much now, huh? Entonces esa mujer tenía que tratar de mantener aquella llama encendida Por eso es que la Biblia relate dice que había cinco, cinco prudentes y cinco insensatas Las prudentes prepararon antes de dormir porque sabían que el sueño se iba a convertir en realidad Pero las insensatas no se prepararon porque pensaron que el sueño nunca se iba a convertir en realidad por eso hay gente que nunca van a ver sus sueños porque nunca hacen acciones de preparación yo no preparo mi adoración para que él me bendiga yo preparo mi adoración para bendecirlo a él por eso cuando nosotros paramos de ser egocéntricos y nos quitamos nosotros y ponemos a Dios en medio de nuestra circunstancia, aunque esté pasando por el momento más difícil, tú puedes decir yo me gozo, lunes yo me gozo. Yo me gozo miércoles, ¿Por qué? porque entiendes, aunque lo no no, aunque no tenga nada, o lo tengo todo, tengo a Jesús. Te nazare conmigo. Si te tengo a ti, lo tengo. Oh yo vengo a hablar con alguien Que tal vez no está pasando En tu mejor época Pero tienes a Cristo Tienes a I probably don't got it all together I'm a mess right now I'm going through my worst season But I have my Lord Jesus Christ Tengo a Jesús Tengo a Jesús Toca a alguien y dile Tengo a Jesús so, Aquí es a donde entra el problema Diga conmigo hay un problema. Que dice la Biblia que cuando entraron en un sueño se durmieron. Dice llegó el esposo. Hmm. Y cuando llega el esposo dice que comenzaron a preparar. A aquellas mujeres que no tenían y a preguntarles a las que tenían. I need, I need, you, to, I need you to know something. If you don't have no sacrifice, you will never have a blessing. Si usted no tiene sacrificio, usted nunca va a tener una bendición. We're trying to live an artificial gospel. Tratamos de vivir un una, un, un un evangelio artificial, a donde pensamos que todo lo hace Dios a mi manera. Cuando no es a mi manera Siempre ha sido la perfecta voluntad de Él por eso es que cuando ellas comenzaron a preguntar Yo no sé a alguien pero dile Tu sacrificio es tuyo pero el mío es mío No me pidas por algo que yo he llorado No me pidas por algo que yo he gritado No me pidas por algo que yo he gritado He llorado, he ayunado, he orado Tú me disculpas, tal vez tú no adoras como yo Pero tú no sabes el infierno que yo he estado pasando Tal vez tú no levantas y gritas como yo Pero es que tú no sabes que cuando yo estaba en mi cuarto, los brujos me estaban haciendo la guerra. Los demonios me estaban haciendo la guerra. Estaba peleando con yo mismo para no tirar la toalla. Tú me perdonas. Yo vengo a este campamento para darle un gloria a Dios. Somebody better worship God tonight and say, I'm gonna give it all. I'm gonna give it all. Something that's artificial does not have an expiration date. It just fades away. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Que comenzaron a pedir? ¿Comenzaron a pedir algo que ellos nos sacrificaron? How good is it? Listen carefully. How good is it? Brother, when you get married, listen carefully, and you get home and your dinner is ready, it's the best Filling. Cuando usted se casa y usted llega a su casa, caballero, y su comida está lista, alaba la gloria de Dios. <laughs> I, I, I I just been gracefully blessed with a couple more pounds. <laughs> He estado creciendo un poquito más porque tengo una mujer que me ama Pero tengo que cuidarme, escuche bien Cuando, cuando tú llegas a tu casa, hay una preparación Hay una satisfacción de la persona de la otra expectativa por eso es que cuando el esposo llega encuentra las prudentes y las insensatas el, el, el, el, el, el, el olor de la ofrenda de aquellas cinco mujeres comenzaron a llegarle al olfato de Jesús o, o del esposo mejor dicho porque era una parábola comienzan a ellos a aceptar Comienza el esposo a anhelar Comienza el esposo a ver Que aquellas mujeres prepararon una adoración Cuando las otras estaban pidiendo para preparar Por eso es importante entender Que todo lo que tú haces lo tienes que hacer No para mañana sino para hoy Por eso tenemos que entender amados Que mi adoración no la vivo en dios especiales mi oración no la vivo en días cuando llaman a la congregación a ayunar mi, mi adoración no la vivo en solamente los domingos yo tengo que tener un altar preparado en casa para poder entender que lo que yo vivo no es lo que yo proyecto lo que yo lo que el Rey conoce de mí hay gente que te conoce aquí pero hay un cielo que tal vez no te conoce, pero yo prefiero que no me conozcan aquí y que, que me conozcan en el cielo cancela mi nombre si tú quieres, a mí no me importa si tú me conoces, pero cuando yo comience a adorar a Rey el cielo pueda decir ahí hay alguien justo que yo todavía encuentro pleitesía, ahí hay alguien todavía que Levanta sus manos al cielo con agradecimiento. Entro al corazón del mensaje. ¿Qué es lo que tú estás visualizando cuando tú te despiertas? ¿Qué es lo que tú estás viendo cuando tú te despiertas? Vas a dejar... Que el enemigo te haga preparar Todas las cosas para mañana O usted va a comenzar a preparar hoy Como que el rey viene hoy Yo no sé de usted amado pero Yo todavía espero que el cordero inmolado Venga de nuevo Gracias por los dos que lo esperan Yo dije que Jesús viene otra vez Escuche bien entonces aquellas mujeres comienzan a decir I don't have oil for my light No tengo aceite para mi luz Me acosté pensando que cuando me despertara Iba a tener tiempo Pero el tiempo me traicionó No es que el tiempo te traicionó Tu preparación te traicionó Entonces a no tener preparación El tiempo se canceló no estaba a mi favor. Aquellas mujeres se levantaron. Viendo cosas grandes. Por eso es que dice la Biblia. Que cuando Adán cayó en sueño. Y se despertó. ¿Qué fue lo que él vio? Oh Lord Jesus. Have mercy. Miró a Eva. Porque los sueños grandes visualizan cosas grandes. Pero la preparación que tú no haces antes de acostarte, cuando tú te despiertes, estás perdiendo tu tiempo. Por eso te quiero decir hoy, amado, que entiendas algo: que el enemigo no está jugando con nuestra generación. The devil's not play, play. He's not playing around. El enemigo está diario todos los días filtrando pensamientos ocultos en la mente de nuestros jóvenes. Tenemos que visualizar y ver las altimañas del enemigo Por eso es que cuando miramos que Jesús nos enseña esto Él te está diciendo no te prepares vive una vida preparada El enemigo va a tratar de cancelar, el enemigo va a tratar de borrar No te vengo a decir cansate de vivir una vida confundida Cansate de vivir una vida pensando que no eres suficiente Cansate de vivir una una vida deprimida. cansate de vivir pensando que nunca lo vas a ver, nunca lo vas a tocar, nunca lo vas a amar, nunca lo vas a abrazar. Hoy oh, yo te vengo a decir, despiértate tú que duerme, porque el rey viene otra vez. The King is near. El rey está cerca. Toca al que está a tu lado. Dile, el rey está cerca. El rey está cerca. Dígaselo, el rey está cerca. El rey está cerca rey está cerca The king is near. Ten tu lámpara preparada Ten tu lámpara No dejes que el enemigo te robe el aceite No dejes que el enemigo te robe tus metas No dejes que el enemigo te robe tu sueño Hoy yo vengo Ay, ay, ay, ay, ay Hoy yo vengo a hablar con alguien Que dice estoy a punto de soltarlo todo Dios te dice Don't let it go No lo no sueltes, no sueltes tu sueño, no sueltes tu meta, no sueltes tu liderazgo, it's been a long process, it's okay, sometimes you go have to wrestle, a veces vas a tener que pelear, pero hay una palabra que Dios habló sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, yo no sé de usted, pero yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios Yo no sé cómo lo va a hacer Pero yo le creo a Dios Yo no sé cuándo lo va a hacer Pero yo le creo a Dios Yo no sé si lo voy a ver Pero yo le creo a Dios I believe and trust God If the keyboard player can help me I'm going to wrap it up Please and thank you God is trying to awake you. Dios te quiere despertar. No vivas una vida pensando que nunca lo vas a ver. Nunca vivas una vida pensando que nunca lo vas a lograr. Le digo algo, si tu visión If your vision is not equivalent to your pockets, it's because mm -hmm. God is in it. <laughs> si tu promesa, la visión que Dios te ha dado, no es equivalente al a los chavos, al dinero que usted tiene en su bolsa, Dios está en la situación. Porque todo lo que tú logras con tu propia voluntad, lo lograste contigo mismo. Dios se glorifica en lo imposible. Por eso lo imposible que tú estás viviendo hoy es que Dios está a punto de sorprenderte, amado. Yo quisiera tener a alguien que lo crea. The impossible that I'm living, the hell that I'm living right now. It's because I'm about to see God walk in my season. Y cuando lo voce a la bajaya Es que voy a ver a Dios caminar al favor mío. Yo prefiero perder a amistades. Yo prefiero perder a gente. Yo prefiero perder a todo el mundo. Pero que no pierda a Dios. I don't, wanna God. I don't want to lose your cara. Alguien que diga no te quiero perder. I'd rather lose my job. I'd rather lose my business. I'd rather lose everything. But God, I'm infatuated. I cannot let you go. I cannot let you go. No te puedo dejar. Louis, right? Quan difícil es, Luis, cuando Dios te entrega una visión. Y tu visión es grandísima. Y tú caminas en ella. Pero a veces no ves lo que tu visión y tus sueños ven. No es que Dios no está en el asunto. Es que las imposibilidades atraen a Dios, pero forman un carácter. Porque la mentira... Toca tu puerta para ver si tú tienes carácter. Las chaves que Dios te ha entregado, Luis. Van a ser chaves que tú vas a tener que aprender a caminar en ellas solas. Puertas que Dios te está abriendo. Sueños que tú estás teniendo. Sometimes it looks too big. Sometimes it's not reachable. Pero tengo un Dios. <laughs> hey. I feel like God is creeping up. <laughs> yo tengo a un Dios. Que él es el león de la tribu de Judá. Él es el gran yo soy. I feel like he's creeping up in the house. Es la estrella de la mañana El pan de vida Él es el todopoderoso Alguien que entienda De qué yo estoy hablando Dice que la falda Cubieron su templo Dice que la tierra Es el estrado de sus pies uh. Él es el gran yo soy Si caminaríamos el Evangelio Porque lo conocemos y no por lo que queremos Alcanzaríamos más If I was to walk this gospel path By knowing who he is And not what he can give me I will conquer so much more We want his benefits, but we don't want him. Queremos sus beneficios Pero no lo queremos a Él Queremos sus bendiciones Lluvias de bendiciones Y no lo queremos a Él En nuestra casa No lo queremos a Él En nuestro trabajo No lo queremos a Él En nuestra universidad En nuestros colegios we play how to go seek with God find me when you can at church Ain't nobody knows my business I'm alright nadie conoce mi problema nadie conoce mi cosa y tratamos de jugar al escondite con Dios imprudentes cansate ya de vivir una vida sin propósito, cansate ya de vivir una vida en un ciclo. There's cycles that gotta be broken this, this weekend. Hay ciclos que se tienen que romper en este fin de semana alguien tiene que decir papi, mami, tal vez lucharon con la droga, pero yo no voy a luchar con la droga mi abuelo, mi abuela, tal vez lucharon en su divorcio, pero en mi casa no va a haber divorcio yo vengo a hablar con alguien yo vengo a hablar con alguien que tal vez mami no le sirvió a Dios papi, tal vez nunca vio a Dios pero yo estoy aquí porque quiero algo de Dios habrá un joven en este lugar que diga, I want something greater this weekend. I want something greater, God. Oh, spirit of the living God. Y las insensatas se quedaron sin su bendición. Los sueños no los cancela el enemigo los sueños los cancelamos usted y yo por falta de preparación the enemy for everything acusamos al enemigo por todas las cosas ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para vivir una vida íntegra what is it that I'm doing? Las mismas luchas, los mismos gigantes, el mismo siglo, la misma batalla, la misma oración. Todos los domingos lloro la misma cosa. What am I doing wrong? ¿Qué es lo que estoy haciendo malo? Jesús te está diciendo rompe el ciclo. Cánsate. Ábrete con Dios y dile a Dios: No quiero vivir así. Estoy cansado de pecar. Estoy cansado de vivir de la misma manera. Cánsate de ser real con Dios. Cansémonos de ser artificiales. We try to live a fake gospel. Y lo único que Dios pide de usted es que seamos real. Just keep it a buck, keep it a hundred, keep it real. But we try to be so fake with God. Tratamos de ser tan mentirosos con Dios. Dios ve todas las cosas. No seamos insensatos. Aquí hay jóvenes que están guardándose para Dios Aquí hay líderes que se están guardando para Dios Aquí hay damas, caballeros, niños que se están guardando para Dios Sigue con ese primer amor Sigue con ese primer amor You know what I had to learn con esto termino. Sabes lo que tuve que aprender? Que entre más tú te metes con Dios, menos conversaciones tú tienes con la humanidad. The more you speak with God, the less you invest in conversations that don't have no value and no worth. We waste our time in things that don't invest in nothing. Y a veces la gente te va a decir oh, Pero mira que espiritual es, está bien Mira que santurrión es, está bien No te preocupes Ahora no saluda a nadie, no es que no saludo a nadie, es que cada vez que hablo contigo, siempre me dices el bo ah, se me fueron. Siempre me dices que un hermano está haciendo got time to talk about the image of God. Yo tengo tiempo para ver cómo expandemos el reino del Señor. Háblame de las vidas que se están perdiendo. Háblame cómo conquistamos las almas para Cristo. Háblame cómo rompo las cadenas de mi vida. Háblame cómo me acerco a Dios. A alguien que se levante sobre su pieza Y diga yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más de Él Yo quiero más de Él I want more Lord Yo quiero más de Él Yo quiero más. I want you to tell yourself Lord It's this weekend I want more Dite a ti mismo joven Este fin de semana yo quiero más I, I, I want more I want more I want to awaken something in you Quiero despertar algo en ti Yo quiero más Yo quiero más Dios tiene cosas grandes para usted Porque Él es un Dios grande Y todo lo que Él habla y todo lo que dice es grande Pero ¿qué vamos a hacer para alcanzar sus grandezas What are you willing to let go To be able to conquer it all Que usted está dispuesto a dejar para conquistar a Dios. Cierra sus ojos en esta preciosa noche del Señor. Gracias, yes, yes, Lord. Te damos gracias, Padre. Tu amor, tu misericordia, Jehová, está en este lugar. Tú estás aquí Señor Padre yo te pido en esta preciosa noche Si hay alguien que no le sirve Señor Yo te pido Señor Dios mío Que tú toques su corazón Ahora en este momento Yo te pido Señor Dios mío Que si en este momento Hay alguien que siente ese fuego Adentro de ellos Dicen quiero aceptarte de nuevo. Quiero que camines conmigo. Quiero conocer quién tú eres. Yo te pido Señor que tú lo traigas al altar. Tráeselo al altar Jehová. No estamos aquí para juzgar a nadie. No estamos aquí para hablar de nadie Jehová. Simplemente queremos Señor amado. Que sus mentes sean renovadas. Que todo lo pasado sea borrado yo te pido que en este momento Jehová tú te muevas si hay alguien en este lugar que quiere a Cristo como su único y exclusivo Salvador yo quiero que tú corras al altar if you want to serve God you want to give your life to Christ I want you to run to the altar right now And tell God, God, I just want to give it all. I want to give you my business. I want to give you my problems. I want to give you my mess. Dile, al Señor, quiero darte mi problema. Quiero darte mi angustia. Quiero darte todos mis errores, mis fracasos. Aquí estoy. Yo te pido que corras al altar. Pero si hoy en esta noche tú quieres la oración y quieres decirle, al Señor, entrego todo de mí. I want you to run to the altar real quick and tell God, I want to give you my all and receive everything that you have for me tonight, Lord. Ayudar vamos a orar con los jóvenes. Sobre tu cabeza, muchachos.